¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¡Bienvenidos! This week we are on Advanced 47 and we're talking about gestures and I'm going to do a gestures. little test on Cynthia to see how well she knows her Spanish gestures. Mm. Entonces, nos vemos en la segunda parte. He hecho una lista de, de todos los gestos que conozco yo, ¿vale? Y luego tú puedes añadirle más, y, ¿vale? Si vale. algo se te ocurre. Y me gustaría, si es posible, que añadieras la versión británica. Bueno, británica, inglesa, por si acaso es diferente. Es que... Si sí hay, si sí hay. Si sí hay. A veces, no, es que sí. se me va olvidando. Ah... Oh. Pobrecito. En inglés. Vale, India. Ok, primero. Fíjate. Fíjate lo que te voy a decir. Esto es importante. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo al dato. Vale, entonces cuando es para enfatizar algo, ¿no? Fíjate. También te estoy mirando... Eh, no, eso es como así, ¿no? Sí te, Vale te estoy mirando. Ok eh, Pero okay. Puede, podría ser, no sé okay, Probablemente esto pero, es ojo Ojo, ojo, sí Ok, es que lo, lo que vimos en el Chalk and Talk eh, hace unas semanas El hombre ¿Sí? Azar ¿Qué hombre? Azar, el hombre, hablaba de azar Azar ah. Sí, vale, Cintia, este Mucho había mucha gente o el bar estaba lleno de gente, por ejemplo, sí. o no sé, en el mucha, mucha cantidad, estaba abarrotado. Entonces sí. típicamente con gente, ¿no? Muchísima gente. Mucha gente, gente sí. sí. Mucha gente. Vale. Eh, ok. Este. ¿Este? Muy delgado, ¿no? Ajá. Una persona que está muy delgada. Está está así. Se ha quedado así. Siempre con el pinky, ¿no? El, sí. Sí, una persona que ha perdido mucho peso, dices, ahora está así. Así, ah, vale. Eh, ok, este es muy muy común. Eso es estar a dos velas, que significa no tener dinero. Nada, este no. mes, puf, si haces así, este mes... Y es estos son no... los, los mocos, ¿eh? Mocos, sí, están a dos velas, las dos ¿Sí? velas, estas dos. Estar a dos velas. Uh -huh. Y hemos hablado de, de este gesto antes. Madre mía, lo que ha pasado, lo que ha pasado. Te tengo que contar una cosa. Uh. Si sí, es como, madre mía, algo, un notición, notición, cotilleo, cotilleo, ¿no? Es eso. Sí. De madre mía, la bronca que ha habido o ha habido una pelea. uh madre mía. algo fuerte. Las mujeres lo hacen, ¿eh? los hombres típicamente no. Los, los, eh, las mujeres y también lo hacen mucho los gays. Uh -huh. Uh -huh. Eso. Pero los hombres típicamente no, no... No he visto a mi suegro haciendo eso. Eh, no, normalmente... No no, mucho, eh, ¿no? Eh, normalmente uh -huh. las mujeres. Vale. Eh, esto, a ver. ¿Qué, qué, ¿Qué cara tienes tú? Tienes mucha cara, qué mo o morro Tienes mucho Ajá. morro Qué, qué cara du más dura, ¿no? Como chiqui Ajá. Sí. Eh, sí, una, y, una y, cara y muy con, dura con e sí, sí, así, o, ¿no? O así también Así, así o así un Las Vale, dos. vale Depende de la zona eh, Ok, esto Esto es como, ¿ves? I told you. Te lo dije, ¿no? Mm. <risa> sí, con la, yes. la lengua, ¿no? Yes. Uh -huh. Te lo dije, Te lo ¿no? dije. Ajá. Vale. Eh. O, o así también. Así, ¿Eh? así también. Ah, sí, también, ¿eh? Sí, también. La misma, ¿no? Sí. Es igual, es igual. Sí, te lo dije, ¿no? Eh, esto... Eh. Pues ese, o se me ha olvidado, o... No, este, como estoy hasta... Hasta el límite, ¿no? Hasta los cojones. Sí, no, no. ¿No? Sé. no, no, es lo que, lo que... Pero eso de... Eso sí, pero el gesto no me no, suena... No, no, pero el... el... Sí, eso sí. Cuando algo ha pasado, sí, algo sí. chungo ha pasado, ¿no? sí. sí sí, sí, sí. Y, y se escribe también, ¿no? Puf se puede poner puff o se puede poner PF, F, ¿no? Como puff, puff. Sí. Eh, ok okay. Eh, no no me dicen, ¿lo pillas? Ah, vale, no, es, es así. Así, ah, ah, vale. Es así, las plupillas, sí. ¿Lopillas. Sí, eso sí, de. ¿ah? O un juego de palabras de. ¿ah? Vale. Cuando, si haces un comentario, un chiste y un juego de palabras. Ah. ¿Cómo se si hace un.? Eh, explain words. Play on words, haces. ¿ah? Así. Vale, eso. Uh -huh. es, es que cuando plan, lo, lo cambias lo un poco, ya no sé qué es. Ya no sé qué haces. A ver. Um... Más o menos. Más o menos de más toda la vida, más ¿no? Más o menos, sí. Más Pero en menos. inglés también, ¿no? Eh, eh, sí. So-so, ¿no? So-so, sí, eh, el mismo, ¿no? No sé, más o menos. Eh. Sí. O como decía la amiga de mi hermana, level. Level, level. level. <risa> <risa> más o menos. Que pensaba en leve, ¿no? Level, claro, quería decir leve, le, le, le, Level, level, level. <risa> eh, estaba en el... ¿Dónde? Estaba en un hospital, ¿no? Eh, en ¿no? Darlington. En Darlington. Sí. Y, y quería decir que. ¿qué la, pasó? la enfermera le preguntó Do you have any pain? Y ella dijo Level. Level. Level, sí. level. O sea, la enfermera, yo no sé qué medicamento le dio. Bueno. Para el level. Se entiende, Cintia, se entiende. Level, level. Si sí, sí, se hace así, ya se entiende, pero sí. si dice solamente level, ya digo. <risa> ¿Qué protocolo seguir cuando alguien está level? Sí. Eh, a ver, entonces.. Eh, hue... Es que tenerlos no sé. por corbata, ¿no? Es... Eso sí, sería tenerlos por corbata de. Yo es que no uso ese mucho, la verdad, no, porque es es, más es, bien... es, es es de hombre. Tienes miedo, ¿no? Cuando tienes miedo. Sí. Es que no, no sé, yo ese sí, no lo uso. No, vale. no sabría decir. Okay. Pero sí, ah. sería tenerlos por corbata. Esto, que, que es muy oh. común. Aquí. Sí. Eso sí. Ah. Los tenía aquí. Eso sí. Uh -huh. So like, I had my testicles up here Because sí. I was so scared Vale yes, Tenerlos por corbata Vale, y esto ah, esto, esto Luego hay, hay variantes, depende de la región Es Ajá. así o es eh, Un poco diferente, pero esto es Irse ¿no? de... Y normalmente la, con la palabra Fuera Fuera O oh, oh, sí O oh. Pirarse, ¿no? Es el verbo, el verbo coloquial. ¿no? Pirarse es el verbo coloquial de irse, de pirate. O, o coge la puerta y vete. Uh -huh. Pero este, este este gesto es un poco diferente, depende de la región. Vale. En Madrid es así, pero en otros sitios es un pelín diferente. Ajá, ajá. Ok. ¿Y esto? Te voy a dar. Como no hagas los ejercicios, te voy a dar. Esto es... Te voy a dar. Sopapo, ¿no? <risa> sí, en Inglaterra la gente hacía así. Normalmente era como el puño. Uh -huh. Y nosotros era así. Sí. Eh, es como en la, el culo, ¿no? De, en el culo, es sí. Esto no sé si lo, lo voy a hacer bien, pero... Dos dedos de frente. Uh -huh. Sí, no tiene dos dedos de frente, pero tampoco lo, lo uso mucho. No sé, sí. ¿Qué quiere decir que no? Que no es, es estúpido. Es... No, no tener dos dedos de frente es. Tener una frente muy pequeña. ¿Qué quiere decir el cerebro? Tonto, uh, sí. Pequeño. Tonto, sí. Tonto, sí. Eh, y esto también he, he visto algo como. Esto. Pff. No, pero eso en todos los sitios. No, como... no, es como. Cuando se me ha ido la olla, ¿no? Se me, joder, se me va la olla. Bueno, sí, podría ser, no sé. Como. Sí. Ah, no sé en qué. Se me olvidó. Ah, o, bueno, sí, o... así. Pues, ah, es, sí. Es, un, es un golpe. Es un golpe. Es como. Uf, sí. De sí. hostia, se me ha olvidado. Eh, no sé. Recoger el regalo. De. Uf, se me ha olvidado. Mm. Sí, tienes que golpearte. Levemente, level, level, ¿vale? level <ríe> en, la cabeza, en la frente. Vale. Eso sí. Vale. Vamos a terminar con algo que he visto muchísimas veces. Ahora, vale. cuando un español. Y esto no significa absoluto. Esto es dos. Dos. Dos. dos. Sí, sí. sí, sí, sí. Vale. Entonces que nadie se ofenda cuando alguien hace así, porque no hay ofensa. No. Esto es lo que decimos. Esto es, no. Oh. Vale. Sí. ¿Qué es eso? FU ¿no? como... ah, ah, vale ¡Oder! es que ah, eh, Hacíamos eso, algo así en, en, en Inglaterra, ¿no? Qué raro Sí, que poco... FU Obviamente ya vino, sí, algo, algo así Pero viene es, un, es un poco de, incómodo así, ¿eh? Es como más sonido, mira Sí <risa> Uy, que Pover. te quito el sonido Sí eh, <risa> Cuando un español te está dando Hechos, te, eh, en un, una conversación y te están explicando algo que para ellos es obvio. Mira mis manos, hacen eso. Este es su manera de explicar cómo va la cosa cuando estás hablando de algo súper ah, obvio, obvio, obvio, obvio. ¿Y vas a decir aburrido? No, <risa> obvio vas a decir sí. aburrido? Eh, eh, no, no, ¿Lo has visto? Lo, lo haces mucho tú. ¿Yo? Chica. Cuando estás en, en plan, voy a explicar, mira, porque es muy sencillo. Ah, pues no ¿Sí? sé, no, no me he fijado, pero puede ser, puede ser. ¿Algo algo más que...? que... Hmm. Hmm. Supongo que esto será mundial, pero esto cuando dices... ¿Cómo...? Cuando te cabreas, ¿no? Te pones ah, como las manos... Ah, arriba. no, no, pero aquí sí pasa. Sí. Sí. Por ejemplo, a los niños. ¿Cómo? Como, como estás cabreada, ¿no? Como... Si te hace más grande como para, más para, grande para de... meter más miedo, ¿no? Sí. <risa> Mamá cabreada. <risa> eh, ¿Qué más? Es que tendría que... Jo, tendría que pensarlo... Bastante porque como sí. no te das cuenta de las cosas claro que claro haces. pero bueno hemos cubierto pero la bastante sí, la verdad es que gesticulamos mucho nosotros Ajá. más más que los ingleses y... definitivamente fijaos oh, eh. y cuando hablas con alguien esto es muy normal de pues fíjate el otro día lo que pasó que da, así golpes en la pierna o en el brazo antebrazo es muy normal Ajá. pero en Inglaterra yo aprendí a no hacerlo porque Gordon me dijo, no lo hagas porque la gente se puede ofender o pueden pensar que son sexual advances. Sí, sí, si lo haces, una chica lo hace a un, a un chico todo el rato así. si sí, En Inglaterra el chico... Va ah, a no, pensar, aquí... ella, voy bien, ¿eh? Aquí lo puedes hacer con una mujer, con un hombre. De sí, sí. Lo que pasó, no, no, la, ya, ya, ya Y empujas un poco, Ajá. un poco de empujar también. Es normal en conversación, ¿no es? flirteo ni sexual no, nada es, nada, es, es, no. Obviamente tienes un nivel de de conocimiento de esa persona, claro, no Claro. no con un extraño en la calle con el, o con el hombre del gas, no. Claro. Tiene que ser con un amigo o un familiar. Sí. Pero, Pero el sistema existe para para que escuches bien, ¿vale? Es como Sí. Escúchame a mí, sí, sí, a mí sí, eh, sí. Eh, eh, porque estoy hablando. Eh, eh, sí. eh, eh. Y hay gente que lo hace ligeramente, pero hay personas que te dan una buena leche así. Y, tía, y al final eh, hace daño, como. Tía, tía que acabas con moratones aquí de. Mi tía, por ejemplo, pega cada, cada leche que acabas con casi moratones en el brazo de todo lo que te, te explica. Hay que dosificarlo, porque como te explica algo muy largo, acabas con el brazo. <risa> Cuéntame uno hoy y mañana otro, por favor. <risa> eh, sí, sí. Eh, pero es más como también para para cotilleos Ajá, sí, es bonito eh. es bonito, a mí me gusta sí. a mí me gusta, bueno, entonces eso es todo, Ojo, ¿no, no has dicho ninguno gestos? de Inglaterra, gorda, no, la verdad pero luego no, ninguno. es que hay, eh, mucha gente ya no, pero hay grande. gente de otros países también y... claro, sí, otro día otro día, sí So there you are. So, by the way, that was for Angel T. Okay, oh, angel. I don't know whether I man mentioned Angel T's. Uh, no. No. But we know He Angel. Said, yeah. Angel, the Angel T. Oh, please do a lesson on gestures. Because we were talking we about Angel, a woman angel, or Angel, a man, or a, yeah. woman, a, a woman. a woman. Yeah, Angel. Because angel. Yeah, here are angel. in Spain, you would be a man, Angel. Angel is a man's name. That's true. And you would have an accent over the A. Same with Daniel daniel is how we say daniel mm -hmm. and daniela would be your version of daniel daniel daniel Dan Dan daniel would be daniela daniela and daniel would be daniel daniel, daniel. yeah <laughs> my son hated the fact that he was called daniel the, here the in, son is called daniel in, in yeah. spain yeah. so let's leave you with this um, this is The book, the second book in the in the series of Victor's Adventures. And this is number two. So, what happens is Victor started in. Don't, don't tell the story. Eh? No! Don't tell the story. Starts in present tense and oh, works yes. its way through. Yes. This one is more advanced. Okay, so it's like helping you through from, from beginner all the way through. This is probably more like intermediate, upper intermediate, perhaps by the time yeah. it finishes, yeah? It's got an audio it's parallel text as well so if that's kind of if if that's what you like being able to listen and read along and things like that Cynthia reads it beautifully and also on this audio we got lots of guest speakers too didn't we that's true that's yeah true. so we have Saul from Mexico Saul and, and uh, we have an actor we have our friend who is an actor yeah. Carlos Castel yeah Uh, and his wife as well and, and his wife and sure. uh, and, he, and, and her, her son dad and the dad as well yeah yeah the whole family Good grief <laughs> yeah so anyway that's that's available on on amazon we'll put the, the link in the uh, in the information on the video y eso es todo entonces gracias por la sugerencia ángel ángel ángel yeah ángel vale muy bien entonces ángela Ángela Ángela sí, You will be Ángela in, in Spain Ajá Because Ángel If you say Ángel Then They will be like oh, Confused mm -hmm. What's going on <laughs> Vale, entonces Eso es todo Nos vamos Y nos vemos Hasta luego Adiós, Adiós.